Continuando con el módulo de dispositivos de electrónica de potencia, vamos a ver el tema 4, clasificación y selección de los dispositivos. entonces la clasificación de los semiconductores de potencia van a depender de la activación y desactivación sin control, los diodos, activación controlada y desactivación sin control, los tiristores, activación y desactivación controlada, tiristores autodesactivables y transistores, Requerimiento de encendido por nivel de compuerta o franco de compuerta, por ejemplo los transistores requieren mantener el nivel de compuerta para mantenerse encendidos, mientras que los tiristores y los trias solamente requieren un franco de, de, de encendido para su conducción. Capacidad de tensión bipolar o unipolar y capacidad de corriente bidireccional o unidireccional. Cada uno de los dispositivos que hemos visto en los, en los temas anteriores pueden ser catalogados de acuerdo a estas premisas. Entonces, si los catalogamos, podemos ver en esta tabla un resumen de las características. El diodo presenta tensión unipolar y corriente unipolar. Los BJT, en cambio, requieren señal continua de disparo, control de encendido, tienen control de apagado, manejan tensión unipolar y manejan corriente unidireccional. Por ejemplo, el TRIA tiene encendido por señal de compuerta, control de encendido, manejan tensión bipolar y manejan corriente bipolar en el caso del TRIA, en el caso del SCR unipolar. Entonces, en esta tabla, que la podemos ver con calma en el material de apoyo, podemos ver cómo se clasifican cada componente. El uso o no, de una componente específica en una aplicación determinada va a depender básicamente de esos criterios, si requiero tensión o corriente unipolar o bipolar, si requiero control de encendido, si requiero control de apagado. Si yo quiero que ese control sea por flanco de disparo o sea por nivel, eso me va entrando en esta tabla, me permite determinar la componente que voy a utilizar en cada caso. En esta gráfica vemos las distintas frecuencias y los distintos niveles de tensión. En este eje la tensión, en este eje la corriente y en este eje la frecuencia que tiene cada uno de los dispositivos. Tenemos el MOFE, el IGBT, como dijimos, que maneja el medio del mercado de potencia y los tiristores, OSCR o los GTO que manejan el mercado de alta potencia. Entonces... Podemos ver que la selección del, semi del semiconductor de potencia va a depender de la aplicación. Entonces para la selección tenemos que tener presente la tensión y corriente que van a manejar. La característica de conmutación y de controlabilidad que se va a requerir. Las pérdidas en los tres estados de operación de la componente, conducción, bloqueo de conducción, los niveles de pérdidas que puede manejar la componente depende de su capacidad de disipación de calor al medio ambiente y esta está estrechamente ligada con el disipador asociado la frecuencia para encendido y apagado que requiere la aplicación entonces con estos criterios y los grados de controlabilidad como es la corriente y como es la tensión nos permite poder seleccionar la componente más adecuada para el convertidor electrónico que estemos construyendo o para realizar el reemplazo de una componente averiada. Gracias por su atención.